Hola Son como las 7 y algo de la mañana Estaba aburrido Haciendo una skin custom de LOL Permiso, ¿eh? mientras voy a ir haciendo esto eh, Estaba aburrido mm -hmm. haciendo una custom skin de LOL Y dije, che, estaría bueno Quizás hacer eh, Un tutorial de cómo hacer Tus custom skins Porque es entretenido Y no es tan difícil eh, Aparte capaz que no hay muchos en español, eh, así que, acá estoy. Este, les voy a enseñar de cómo hacer skins, pero solamente con sonido porque es lo que sé hacer. Todavía no, no sé cambiar archivos visuales, solamente de los de audio, todavía. Eh, es muy fácil, en realidad, necesitas, eh, los archivos que uso siempre son este... Uso este, uso este y uso este cada tanto. Estos tres son obligatorios. No, pará, este no, este. El hue, que es eh, de acá está, es este, bnk extract, después tenés el obsidian, que bueno, es el obsidian, y wwise, que es wwise. Mira, justo, justo los, ah no, este no, ok, bueno. El primero, el segundo y el tercero. Este link está en la descripción. Si no me olvido. Eh, el Fubar, food, food Este siempre lo leo como fútbol, pero bueno. El fútbol es... Eh, no es necesario... O sea, lo vas a usar a no ser... O sea, lo vas a usar... LOL, lo vas a usar si querés sacar archivos del juego para usarlos para lo que sea. Tipo, yo necesito... Mm, el audio de, por ejemplo, para mi skin de Not, not Yet, Diego eh, Lo que hice fue sacar el archivo en donde Diego dice eh, Not Yet y cortarlo ¿Se entiende? Entonces, para eso sirve, para sacar archivos del juego No meter archivos en el juego y cambiarlos eh, Entonces, si no vas a hacer eso, entonces esta aplicación no te sirve Después, esta es para... Eh, Ver los archivos de juego porque están como codificados, no tengo mucha idea, la verdad. No, no, no soy informático, sé que están como codificados. Ponele y vos tenés que entrar en ese código para verlos así, porque si no, no se ve. Eh, y acá puedes escuchar la, las voces. Eh, ah, otra cosa, es una apertura. Pero si vas a hacer skins, deberían ser casi todas de los campeones en inglés. A no ser que, bueno, o sea, para, un, un, para la comunidad hispana y hacerlo los campeones en español. Yo, por ejemplo, esta skin estaba pensando en hacerla en español también. Porque, no sé, me pareció gracioso. Pero como que a la, a la comunidad española... Bueno, a la comunidad española no, perdón. A la comunidad hispana como que no se le llegan demasiado a las custom skins. Como que está muy metido ahí en, en NA, en cierta parte de west Pero bueno. Eh... La mayoría siempre vas a ver que se hacen de, de. en inglés. Porque el juego es. Porque es donde más se juegan con Custom Skins. Eh, aparte es el idioma común. Eh, eh, no sé qué estaba diciendo, LOL. Así que. Esta aplicación la necesitas para eso, para ver los archivos así. Después tenés el Obsidian, que es esta, que sirve para descargar los archivos del juego. Va, bueno, descargar, descomprimir los archivos del juego. Porque. o sea. Bueno, les puedo mostrar cómo hacerlo de igual. Eh, y se va a entender. Y el WISE, w Wise es para convertir los archivos al formato que se necesitan acá. ¿Se entiende? Entonces es como es como un ciclo. Para Lo puedo hacer en Paint, para que sea un poco más gracioso. Paint. Vos tenés... Eh, Hue tenes... Eh, no claro sí eres lol eh, <ríe> o si sí, an de los eh, descargar los archivos que después irían a eh, no, guarda roll <ríe> a ah, el al hue, no. Bueno, sí, para me, mirar los archivos eh, yo lo que hago es abrir Obsidian primero, abrir después, sacar los archivos, eh, ver esto y después directamente descargar, o sea, convertirlos en el Wwise Pero si ya te estás seguro de lo que necesitas, entonces no lo necesitas Vas al, al Hue, después del Hue pasas a Wwise, lo escribí para el orto Ahí está, Wwise, escrito para el orto eh, y ahora, del Wwise vuelven acá Para que esto Los, los convierta en los activos que se leen acá ¿Se entiende? Espero que sí Y si no, Seguir los pasos uno atrás del otro y listo No lo entiendas eh, Bueno, yo quería hacer una skin custom para Fiora Que es la skin que probablemente, probablemente ya estará Hecha en Killer Skins Va a ser French Fiora eh, y para eso necesito los archivos de Fiora, porque si no, no tengo nada eh, para lo cual sustituir. Bueno, para encontrar los archivos de Fiora, nos vamos a ir a Disco Local. Bueno, por lo menos yo lo tengo en el Disco Local. No sé, busca vos tus archivos de League of Legends. Un segundo que le tengo que abrir las puerta al gato. Gato pelotudo. Listo. Eh, League of Legends, Game, Data, Final, Champions. Y acá tenés todos los campeones del jueguito está bello sí claro tiene que estar si sí, están los archivos sí, ahí está bueno hay dos tipos de archivos acá los archivos de, de voz y los archivos de de, de, de de así de sonidos del juego tipo de habilidades la cuedran ponerle o algo así eh, tipo el juego interpreta los dos los dos estos los dos tipos de audio por distintos lados para que si vos le bajas el sonido por ejemplo, en la configuración de bajar el sonido a las voces o las muteadas, se muten solamente las voces y no se muten las habilidades. Eh, entonces, para eso se, se tienen dos archivos: los archivos que se llaman eh, wad.client solo y los archivos que se llaman eh, prefijo de idioma.wad.client. Si vos tenés el juego, o sea, yo por ejemplo, yo sé de Lance, ¿cómo se podrá.? Escuchar Yo soy de LAS Pero Tengo el juego en inglés Entonces me sale El español de México Porque es el que se usa en LAS Si fuera de Español eh, Si fuera España Se escucharía Se diría Es Es Creo que es Supongo Es de Spain Es eh, España de España Básicamente Si lo tuviera en Rusia Le diría de Rusia Y así Todo, todo un montón eh, Pero yo tuve el juego en, Yo tengo el juego en inglés Entonces eh, o para que no gato, está mordiendo algo Para, boludo Listo eh, eh, Yo tengo el juego en inglés, entonces se me descargan los archivos del audio en inglés eh, Después, para el... para eh, Bueno, hubo un tiempo en el que tuve el juego en coreano Gato pelotudo, tiene una lámpara Se acabó todo Hubo un tiempo en el que tuve el juego en coreano Entonces, este... Tengo también los archivos de coreano Bájate, jolido um, Y bueno, después tener los archivos de, de WAD, que son los archivos del sonido del juego Que bueno, evidentemente no cambia entre idiomas, todas las habilidades se escuchan iguales Capaz que en ciertas regiones cambie un poco, pero por lo que sé, tampoco va a cambiar demasiado. Eh, pero bueno, si vos querés, siempre vas a necesitar este. Si querés cambiar habilidades solas vas a tener que usar este solo. Tipo abrirse este, ponele. Pero, ahora, si vos querés cambiar las voces, vas a tener que abrir este y el de las voces. ¿Por qué? Porque hay archivos que necesitas para usar acá, tú? que están en el de las... En el de la. en el wat, aunque quieras cambiar las voces. Ok. Ahora. Vamos a. Eh, sacar esto. Claro que pelotudo. Tengo que cerrarlo para dejar de verlo. Ok, siguiendo con lo de Fiora. Ponele que ya encontraste estos dos, ¿no? En mi caso de Fiora. Eh, ya los encontré. Eh, lo que tengo que hacer es. Bueno, yo quiero cambiarle las voces. Entonces. Saco el. Uy, lo saqué qué pelotudo. Literalmente lo saco. Eh, bueno, lo abro Ahora sí si lo tengo que abrir Busco acá Fiora Ya tengo El de las voz Entonces saco el del audio del juego Ahí está O sea, de, de las habilidades Y acá tenés eh, Dos archivos Y un archivo En todas las skins Siempre Vienen así Por ejemplo, en mi skin de Ben Ashkan Vienen Assets Data Y, y en cada carpeta tienen distintas cosas eh, ¿Ves? Bueno esto, esta es una de las carpetas que no vas a usar Que vas a usar Ah no, nada, no el main, me equivoqué La puta que me parió lo volví a cerrar, soy un pelotudo No la lura Ok, ahí está, ahora sí um... eh... Tenés dos archivos Del de audio solamente tenés uno Yo lo que hago es descargar estos dos pues ponele, si, si quisiera hacer audio del juego Descargo los dos en una carpeta, por ejemplo, hago una carpeta que se llame, yo qué sé, eh, tetas de mono, y acá en esta carpeta que se llama tetas de mono, descargo este, el WAD primero, y después me meto en este, descargo este, lo mando al escritorio, lo abro y paso los archivos que hay acá adentro, y acá adentro, y acá adentro, y acá adentro, hasta acá, a los, a los estos, porque son los mismos, si te das cuenta, o sea, son... Assets, Sounds, Wise, BO. Y acá vienen todos los archivos. Bueno, la puta que te parió. Ahora viene... Bueno. Ahora vienen todos los archivos. Son, son los archivos que están comprimidos en el juego para leerlos. Eh, y si miras acá es lo mismo. Assets, Sounds, Wise. Eh, bueno, acá sería BFake, B bo. que eh, Caracters, Fiora, Skins, y te salen todas las skins. Yo, por ejemplo, de la skin base. Y acá las tenés. Eh, entonces, bueno, lo único que tenés que hacer es agarrar esta carpeta. Antes dije Assets. Eh, perdón, me digo que. <ríe> eh, tenés que agarrar esta carpeta. Bueno, redondo, perdón. Tenés que agarrar esta Y moverla a la otra. Esta. De voiceover la tenés que mandar acá. Puedes hacer el revés, sí, pero sos un pelotudo porque estás pasando más archivos de lo que necesitarías. Eh, bien. Después, ponele que ya descargaste esto, descargaste toda la boludez que necesitaba descargar. Y hiciste lo que dije, y te quedan estos dos archivitos. Mientras que, bueno, acá podés ver lo que te decía. Bueno, no lo descargué, claro, que pelotudo. Bueno, ponele que lo necesito, no lo voy a necesitar, no lo voy a descargar. Pero ponele que necesite los archivos de sonido, descargo solamente este. Ah, es verdad, ahora se puede hacer esto. Antes no me funcionaba, LOL. Ok, entonces puedes hacer esto. Eh, te descarga toda la parte del sonido, no entiendo por qué, pero... Pero bueno, descarga así y saca estas dos y listo, ya está, LOL. Eh, bueno, después de eso te van a quedar estos archivos. No te metas en esta carpeta, la verdad es que es un poco al pedo. Ah, métete para hacer eso y, y ya está. Después te tenés que ir a... Eh, al hue este... Y en el primero. En el primer coso tenés que buscar un archivo bin. El archivo bin siempre está en. Eh, dónde está? Acá está. Siempre está en data, characters, fiora. bueno Fiora en este caso porque bueno, es, es Fiora el que quiero hacer. Eh, este y tiene que ser alguno de estos. Puede variar entre este, este y este. Eh, a mí siempre me funciona en este. El eh, skin 0, si, o, bueno, si quiero cambiar la base, claramente Siempre me funciona ese Ahora, si vos querés eh, cambiar los sonidos de otras skins Tenés que buscar acá, bueno, obviamente Fiora no tiene 68 skins K69, jaja, número gracioso Fiora no tiene 68 skins Es porque cada skin que tiene un croma Mete acá de los cromas Mira acá hay uno que re pesado, seguro son varios cromas. Acá también. Um, o sea, por ejemplo, no tengo idea de las skins de Fiora. Pero ponerle que Proyecto Fiora tiene cromas. Bueno, capaz que este, este, este, este, este, este, y este, y este, son todos los cromas de, de Project Fiora. Entonces vos tenés que agarrar, meterte en... O sea, ponerle que yo quiero cambiar, no sé, eh, una skin que sea que, tenga, que tiene cromas es las de Ashkan. La última de Ashkan, de Crystal Rose. Yo tengo que agarrar y meterme... Eh, Ashcan skins. Ah oh, bueno no para. Vamos a hacer de, vamos a hacer del Nasus, porque Nasus tiene muchas skins. Nasus tiene muchas skins eh, que no sé si si están en están en no sé si tienen cromas o no. No sé si esta skin tiene cromas, Obviamente no, porque es una skin del de, bueno, no lo dice, del 2010. Pero bueno, ponele si, si fuera una skin un poco más nueva, tendría cromas probablemente. Eh, entonces, eh, para eso yo puedo ver que ponerle, ¿no? Por otro ejemplo, esta es la skin base, esta es la primera skin, o sea, sería esta, que no tiene cromas. Después sería esta, que no tiene cromas, sería por acá. Esta tampoco tiene cromas, sería esta. Esta tampoco tiene cromas es esta y esta sí tiene cromas la infernal sí tiene cromas entonces tengo que mirar cuántos cromas tiene creo que me puedo meter no eh... no sé cuántos cromas tiene lo puedes mirar desde desde este es lo más fácil ahora que lo pienso eh, pero bueno ah no tiene cromas Ok, bueno, lol, me equivoqué. Pensé que tenía cromas. Ok, ehm... eh, ¿Dónde estaba esto? ¿Es esto? ¿Es esto? No. Ah, sí, es esto. Nada, no me. No, no, no, no. Ok, ehm... Entonces, ponele. Esta no tiene cromas, aunque pensé que sí. Esta no tiene. Entonces, vamos por acá. Esta no tiene. Vamos por acá. Esta tiene. Ok, entonces, estamos en esta. Esta es la skin base. Ponele que esta sería la séptima skin de Nasus. Esta es la skin base y después tenés... Bueno, esta es la skin base. Y después tenés 1, 2, 3, 4 cromas. Entonces tenés 1, 2, 3, 4 cromas. Ahora... La skin de Battlecast es la... la esta skin, ponele, por dar un ejemplo. Y después tenés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cromas. Entonces tenés que contar 8 veces. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, aprendiste a contar, boludo. Eh, después tenés la de Space Groove Nasus... Eh, bueno, evidentemente no va a coordinar porque Fiora tenemos skins, pero, pero bueno, después te, acá tenés 8 o 9 skins, entonces tenés que hacer lo mismo. Y poner si hubiera otra y quiero llegar a esa, ahí llega el número, el ¿cuánto está 9? No sé cuál será, esta supongo, qué sé yo. Eh, y acá llega la que necesito. No es necesario que cambies todas las skins de un croma, si cambias una eh, es suficiente para que cambien todas. Yo siempre cambio la, la predeterminada de la skin, o sea, ponle, habíamos dicho que la 7 era la skin, la primera skin de estas... Esta es la skin número 7 de Nasus Si yo quiero que esta skin tenga un croma O sea, que tenga un croma, no tenga ciertos sonidos En la Q, por ejemplo, o en la E O lo que mierda sea eh, No es necesario que le cambies en este, en este, en este y en este Pero Yo no te recomendaría que le cambies a este croma, por ejemplo Porque es muy feo No, porque eh, capaz que no aplica Para todas las skins, es medio raro, no sé Capaz que hay un croma que le cambie un poquito el sonido No sé, qué sé yo Entonces, por las dudas, yo siempre le cambio a la default bueno Después de esta pequeña explicación un poco innecesaria quizás Capaz que es un poco obvio Pero bueno, mejor prevenir que Que no entiendas lo que estoy diciendo eh, Bueno, tenés Después dos ranuras más Estas dos ranuras tenés que buscar dos archivos que están Uno al lado del otro Están en Assets, Sounds, Wwise eh, Bueno, esto depende si, qué vas a hacer Si ponerle que vas a hacer eh, voiceover o sea las voces del personaje los tenés en voiceover en el idioma en el que estés en el personaje que es eh, bueno si sí, caracteres en el personaje que estés usando en eh, la skin que quieras y acá tenés la skin base y la skin eh, 4 en este caso porque es la de proyecto que es la única que cambian las voces y que tienen eh, efectos especiales entonces yo quiero la base, así que me meto en esto, y acá tengo dos archivos. O sea, tengo tres, lol, no sé contar. Después eh, dice, eh, audio file. ¿Cuál es el audio file? Este y este. Y acá es donde entra el problemita. Y es que hay gente que se confunde y ponen este con este, por ejemplo. Porque en el de abajo tienes que poner otro y ponerse este. Y no te va a funcionar si lo haces. Si lo vas a ver, no va a funcionar. Te va a tirar un error. Que me, siempre que lo me pasa, me, me cago en las patas. Me da un caso increíble. Eh, y es porque este, no sé, no sé de qué carajo sea. La verdad, no tengo ni idea de lo que es. Pero, tenés que usar el WPK. No, el BK, BNK. WPK para audio. Entonces, si vas a hacer voces, el primero no. Es el segundo para el segundo. Y el tercero, en el tercero. De esto, ¿eh? De, de la parte de... De estos dos. Entonces le pongo el correcto. Le pongo el otro que está correcto. Y ahora si sí le doy acá. Y le doy acá. Se ven todas las skins, O sea, todas las habilidades. Entonces si yo le doy acá. Ja, ja, ja Se cae de risa fiera. Eh... Saqué el cable del teclado. Eh... Ahora, si yo quisiera hacer... Este... Eh, los sonidos de las habilidades, por ejemplo de mi skin de Ashkan Acá diría eh, SFX o SVX, no sé cómo mierda sea, no importa eh, Y acá directamente te diría el campeón Bueno, te diría characters, el campeón Y las skins, y acá habría mucho más porque seguramente le cambia la habilidad en muchas skins eh, Y tendría lo mismo, solamente que en este caso no tendrías este audio O sea, este archivo Tendrías este y tendrías este, nada más. Y bueno, y ahí es bastante obvio. Tenés que poner el primero en el primero y el segundo en el segundo. LOL. Bueno, ponele que lo hiciste. Eh, le diste acá en phrase Files. Eh, y te funcionó. Bien. No te funcionó. Eso es un boludo. No. Tenés que agarrar y buscar acá en data. Characters fiora. Eh, probar este archivo. Probar este archivo. Probar este. Y capaz que este puede ser. Por las dudas, probar Um, pero con uno de estos tres tendría que funcionar. Yo siempre recomiendo poner, bueno yo acá lo hice en orden porque es, me, me parece a mí más cómodo, pero si no estás seguro, por ejemplo, hay, hay campeones en los que tienen como cosas extra de los campeones a las que tienen sonidos extras, y tienen, es una fuente de sonido. Por ejemplo, los Tentáculos de hoy, por ejemplo, la pelota de Oriana, um, no se me nada Bueno, en Viego lo vi, pero no sé qué mierda es la verdad ver, Viego Vigo Soul o algo así, es, no sé qué es eh, La caja de Shaco por ejemplo, también Las cajas de Gemendinger. cualquier caja de juego básicamente Cualquier trampa que puedas poner Las trampas de Shin, por ejemplo Las, las la W de... no, no es la W La E de Shinx también, por ejemplo eh, Y para eso vas a tener en... En, en, en, en acá en Asset Sounds wise eh, bueno SFX, vos te y vas a tener eh, claro, acá Characters, y vas a tener Fiora, y vas a tener, no sé, ponerle, bueno, Fiora no, justo Fiora, Shaco, Shaco, Shaco Box, y, y ahí tenés que elegir que cambiarle. Eh, yo nunca usé la otra carpeta y las skins me cambian igual los sonidos Así que no le des pelota, vos, vos cambiarle a la primera y, y listo que, esto lo digo porque acá probablemente te va a salir también Acá te van a salir eh, Acá, perdón Te van a salir Fiora, eh, Fiora algo, no sé, Shaco Box o, o una pelotuda así No le des bola, vos cambia el primero y listo eh, suelen cambiar igual bueno, su suele funcionar si no te funciona, si te tira el error este boludo que me tiró a mí hace un ratito, de que, de que no funcionaba, ponle que pongo eh, yo no sé, este y te sale esto. Ah bueno, o te sale así, estas es otra. O te sale el error o te sale así y tenés todas las habilidades así sueltas. Si tenés todas las habilidades así sueltas es porque sos un boludo y lo pusiste mal. O sea, lo pusiste mal pero no tan mal. ¿Entendés? Es como vivo casca. Te dice, está mal pero no tan mal. Te va tirando pistas, ¿Viste? Entonces tenés que volver y tenés que buscar la correcta. Eh, que sería en estas. No, no me acuerdo cuál era, la verdad. Pero bueno, a veces hay que probar. Es esta, bueno, justo le he pegado la primera. Eh, suele funcionar, los que más funcionan es este y este. Y, y el otro, la verdad, ahora que lo pienso, funcionan todos. Pero depende, tenés que probar. Siempre probo siempre este el primero porque es lo más fácil. Pero bueno, siempre pongo este y después este. Porque. ¿Cuándo llevo grabación? La concha ¿verdad? llevo 23 minutos, me voy a ir un poco más rápido eh, Mentira, voy a ir por detento eh, me pongo estos porque están en la misma carpeta Y si yo pongo este y después me equivoco O sea, pongo este, pongo este, pongo este Y este está mal, tengo que volver a la carpeta y tengo que probar y alta paja Entonces yo pongo estos dos que sé que van a ser los correctos Porque no soy tan pelotudo de ponerlo mal Y después este, eh, lo pruebo al final bueno, ponerle que hiciste todo bien, felicitaciones, pudiste abrir esto. La verdad que a mí me costó como 4 horas, así que bien que lo hayas podido hacer en este ratito. Ahora, si... ponerle que yo necesito... No sé, no sé, este audio, ponerle de Fiora, qué sé yo, me gusta. Eh, y lo quiero descargar, quiero sacarlo del juego. Tengo que darle en Extract Selection y te va a salir esto y... De poner la carpeta que quieras, yo siempre descargo las cosas en el escritorio Porque soy un pelotudo y tengo el escritorio lleno de mierda eh, Y vas a necesitar esta aplicación Ahora, esto es muy fácil, vos lo abrís Ni siquiera lo voy a hacer porque es muy fácil Ahora si el archivo lo pasás como si fuese una carpeta Le das clic derecho Le das, eh, convert, era, si, sí. quick convert Le das clic y acá te sale esto, no te va a salir con nada seleccionado Bueno, acá no se ve, tengo que bajar la cabeza para verlo Porque está como en gris clarito Pero bueno, dice wow acá eh, Vos tenés que seleccionar ese entre el resto Y le das en convert Te va a salir esto, lo descargas Y, y listo, puedes cerrar la, la cosita Hay una pestañita chiquitita así Que parece como que se está haciendo todavía Pero la verdad es que esto se hace en milésimas de segundo Porque es una pelotudez A no ser que tengas una computadora de gobierno Se va a hacer en milésimas de segundo literalmente Y ahí tenés el archivo MP3, bueno en realidad no es MP3 Es WAM o WAV, no sé eh, Pero bueno, es lo mismo El archivo de juego, básicamente Que yo lo estoy usando Para eh, medir El volumen, porque siempre me equivoco Y pongo las skins con el sonido incorrecto Pero bueno, eso es algo que después voy a explicar eh, Ahora Vamos a dejar esto Un poco de lado, esto no lo necesitamos Ahora Necesitamos Em, hacer que los archivos que nosotros tenemos de pues, las voces que yo le voy a cambiar a Fiora eh, se, se hagan en el formato en el que están acá para que el juego los lea, que es en WEM. UM. Para eso necesitas esta hermosa aplicación. Que la verdad que la odio. Me parece una poronga, la verdad. Pero bueno, es lo que hay. No hay, no hay algo más fácil bueno, vas a tener todas las descargas por acá. Necesitas descargarlo con un plugin y instalar no sé qué plugin, es una poronga, pero eso no me gusta. Y tardó un buen rato, la verdad que es una mierda esta aplicación. Pero bueno, eh, no pienso eh, desinstalarla para volver a instalarla. Disculpame, eh, ahí está solo, amigos, eh, fíjate vos. Eh, ahora, vos tenés, o sea, descargaste, pasaste todo el augurio de descargarte esta hermosa aplicación... Eh, y ya la tenés. Ahora, no toques nada. La verdad, que la aplicación no sirve para nada. No tengo ni idea de para lo que sirve. Eh, vos tenés que irte a proyecto, Project Settings, Source Settings y acá cambiar esto y que diga Borbis Quality Height. Siempre que cierres el programa y lo vuelvas a abrir, aunque tengas un proyecto guardado, esto se va a cambiar. No, no sé por qué. La verdad, que me parece una poronga, pero no sé por qué se cambia. Así que tenés que revisarlo siempre que vayas a hacer una skin nueva. Eh, le hacen ok. Y ahora necesitamos meter los audios del juego. Ahora. Eh, si no tenés audios. O sea. LOL. Si. Vas a. Si. O sea. A ver. No sé cómo explicarlo. El juego. Tiene como. Una forma de medir las cosas muy rara. Entonces, si yo escucho acá esto, no se, no se escucha tan fuerte. Pero si yo lo paso en una aplicación de, de, de lector de sonidos, la puta que te parió, Claro, LOL, se escucha muy fuerte. Strike quickly, Y no le sube el volumen, esto está en volumen base y está en el segundo canal y este está en volumen base. Eh, el juego tiene una forma de levelear los sonidos muy raro, entonces yo te recomiendo que, aunque sea una vez, descargues esto, descargues el, el, el archivo este, y lo conviertas y pruebes el sonido. Porque si no te va a pasar lo que me pasó a mí con la skin de Ashkan, y es que eh, estaba toda eh, desequilibrada la, el sonido, y se escuchaba tipo muy bajo con respecto al resto del juego. Me hace muchas súper, se puso bajísimo Por suerte, eh, hace poco lo cambié eh, Pero bueno, si no quieres que te pase esto y quieres que se escuche bien tenés que hacer esta boludez que te estoy diciendo de eh, probar el sonido y no sé qué Si no, ponerlo más o menos, probar y si queda que eso fue, no pasa nada O sea, vos sos el boludo que está perdiendo tiempo, no yo así que me estoy a arre Entonces, <coughs> vos tenés que hacer esta boludez que te estoy diciendo y cuando tengas tu archivo, en este caso es este, Precision and Grace. que es el que estaba buscando, lo voy a seleccionar. Bueno, esto lo puedes hacer en realidad con cualquier cosa. Yo, lo, yo uso esta aplicación porque es con la que estoy afianzado. ¿Afianzado? ¿Qué digo? Eh, uso esta aplicación porque es la que me gusta y la que me parece más cómoda, es el Fair Studios. Pero puedes usar Audacity como se recomienda en este hermoso post eh, que es acá. Es, lo más fácil, es, es más fácil de usarlo, ¿verdad? Aparte, esto es difícil de descargar. O sea, yo tuve un rato para descargarlo. Es una mierda. Pero bueno, cuando lo tenés está bastante copado. Em... Ahora, renderizas el archivo, como si fuese cualquier archivo. Es más, esto, en realidad este paso lo puedes saltear. O sea, si es un archivo de descargado de YouTube, por ejemplo. puedes probar si queda queda. Si no, le tenés que subir un poco el volumen y listo. Eh... Bueno, vamos a <coughs> guardarlo... Eh... Creo que yo lo había guardado Hay unos que yo tengo guardados, ok, poner que yo lo guarde. Ahora Yo siempre tengo, yo tengo otra carpeta en donde pongo todos los archivos de pelotudeces Y acá tenés algunos que estoy creando, que son un, unos cuantos de estos En un momento me aburrí y por eso dije che, voy a hacer este video así pero Así puedo no hacer nada durante un rato Ahora, tengo estos archivos Quiero convertirlos para meterlos acá para que se escuchen en el juego Porque si no, no se van a escuchar, LOL Entonces, tengo que importar los archivos primero le doy ahí, eh, le doy Add Files. Y acá tengo que buscar el archivo este. En mi caso está en el escritorio. Escritorio. Bueno, claro, lo tengo acá, LOL. Eh, eh, no, acá Archivo, esto. Y pongo todos estos. Bien, y se pone acá. Le doy Import. Va a salir una pantallita, ahí está. Y ahora le doy en convert al Files. Eh, sale esto, le das OK. Se, se pestañea la pestaña que tenía. O sea, se pestañea LOL. Se... O Será un pantallazo de la pestaña que tenías abierta antes, eh, y ahora le hacen File Management, le hacen eh, Open Contained Folder y de este, de este, de este, todo al principio. Y claro, soy pelotudo porque ya tenía eh, sonidos de antes. Ok, eh, vamos a volver a hacerlo. LOL, eh, bueno, como ya tengo todo, solamente tengo que convertirlos así. Y ahora me voy a fallar Fiumba, fiumba, fiumba y acá los tengo fiumba, listo Entonces agarro los archivitos eh, Yo los pongo siempre en la misma carpeta como para estar un poquito más ordenado Pero lo puedes dejar ahí si querés eh, Bien, y ahora vengo acá Y ahora es el augurio más grande que puede pasarle a un ser humano que es tener que asignarle los sonidos cuando son todos así de. todos distintos. O sea, por ejemplo, yo tengo que. acá buscar. o sea, escuchar. y buscar el nombre del archivo. O sea, este es. Eh, strike quickly, strike deftly. Y esto yo lo, lo reconozco como Strike quickly. y ya está. Eh, porque es lo que dice, lol. Entonces tengo que irme a donde carajo tenga los archivos. Eh, acá what por qué no salen what the fuck ah porque lo puse en extract qué pelotudo Ok, ahora sí <ríe> eh, ahí ahora sí eh, bueno no sé no, eh, what what the fuck por qué no está si estaba si lo hice hace un rato bueno, no importa. Ponele que, que sea... este. Ponele. Oh, yeah, ok, ahí, ahí está puesto. Ahora le das... Esto, esto es algo que me costó un rato, ¿eh? Yo decía... ¿Por qué no me sale acá para darle clic? Y, eh, por suerte tuve a mi querido amigo Hussail. Te mando un besugo en las pelotitas porque sos un capo y me caes muy bien. Eh, que estuvo para eh, salvarme, salvarme el orto. Y decirme que soy un pelotudo y que le tengo que dar clic acá y ahora me va a salir. Es una pelotudez, pero en esta poronga no te lo dicen. Eh, te dicen tenés que traerlo. Jajaja, ja, ja, lol, lol Y no te dicen que le tenés que dar clic acá. Y estás como 25 minutos diciendo porque hice algo mal. ¿Entendés? Y es una mierda. Entonces le das clic acá y te salen save, eh, bla bla bla. Te va a salir directamente en esta carpeta porque reconocen dónde estaba el archivo que modificaste y el que modificaste. Es el de audio. No, perdón, es este de audio, claro, son voces. Y nada, lo guardas. Ahora, tenés tu skin, ¿no? Eh, claro, y acá me mandó una macana porque no sé qué archivo era, lol. Bueno. Ahora, tenés tu skin, ¿no? Eh, la puta madre. Vamos a eh, instalarla. <coughs> no vamos a la skin que estamos haciendo ponerle que... bueno evidentemente no puedo poner lo mismo porque bueno, justo le cambié una sola voz y además no la modifiqué así que no lo voy a hacer pero por ejemplo pongamos que quiero hacer, ¿sabes? quiero meter eh, la de Rise la arrastro y va a estar instalándose un ratito, depende de que tan pesada sea tu skin eh, se va a estar descargando y la seleccionas como si fuera cualquier otra skin, no olvídense de esto la seleccionada le das a Ran y listo, y debería funcionar, y ya está. Eh, felicitaciones, hiciste tu skin de los cojones, cambiándole el sonido a Yasuo para que Gima como pendeja de 12 años en un dibujito. Muy bien, felicitaciones. Eh, ahora, también con esto, con esta cosa, también se descargan algunos archivos, que, bueno, son de distintas campeones pero no quería mostrar eso. Eh, se descargan también archivos de, la, de las habilidades y toda esa mierda Así que si vos querés cambiar las habilidades también lo podés hacer acá Es muy intuitivo descargar las habilidades O sea, descargar no, LOL eh, Es muy intuitivo cómo se hacen las habilidades de un campeón Es muy, muy, muy intuitivo Pero por las dudas, como soy incopado copado, como no, no tengo problema Eh... Te, me voy a romper esa aplicación de Cómo hacerlo, la concha de tu madre no lo tenía descargado eh, Bueno, ponerle que yo quiero Esto, yo quiero los Los spells eh, Tengo que Buscar acá eh, el de los spells Y eh, de, eh, de, de esto, eh, fiuma, Y te vas a la carpeta en la que estabas Tiene que estar siempre en la misma carpeta, evidentemente eh, Te vas a skin terminado Bueno, claro te vas acá, te vas acá, y ahora sé que está en la misma carpeta que está Zones. Entonces lo pongo acá. Creo que me manda una macana. Assets, Spells. Claro que pelotudo. Ok, entonces tengo que mover este. <ríe> ok, ahora sí. Listo. Ok, eh, debería funcionar igualmente. Tengo spells y tenés dos cosas Este no sé qué carajo sea Ok, Este no lo despelota eh, Tenés este y acá tenés Bueno, justo me descargué No sé qué carajo me descargué, cualquier cosa Pero bueno, ponerle Ah, no, es que está acá creo Ah, está acá, qué pelotudo Ok Sí, no sé qué carajo es esto, la verdad Perdón, me la, la reflejé eh, Es este Este no, perdón Es este Tenés que descargar esto carácter toda la carpeta si total no empieza nada. Eh, le hacen file, le hacen selected. Eh, te vas a. Acá, te vas a acá y acá. Y acá debería estar bien. Espero que no me pase como me pasó antes. Porque me voy a quedar como un pelotudo. Me pasó lo que me pasó antes. La puta que me remil parió. Eh, bueno, hay que esperar a que se descargue. Ahí está, ahora sí. Ok, eh, entonces, mmm, si un poco... Me pierdo un poco a veces con esto. Entonces, eh, tengo que sacar esta carpeta de assets, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, y esto, y esto, y la, la, la, lo, lo, lo, lo, lo, lo. Listo, ahora sí. En characters... para déjame borrar esto porque no lo voy a usar. Porque no sé lo que es. En characters, después tenés muchos campeones. Eh, porque hay algunas cosas que se, que se repiten en ciertos campeones. Por ejemplo, Thresh... Justo esta skin de Thresh tiene este cierto archivo tan específico que está en la misma skin... En la, eh, o sea, el mismo archivo está en otra parte de Fiora. Porque son unas ratas, la verdad. Porque podían simplemente copiar el archivo y pegarlo y listo. Pero bueno, es gracioso meterte y ver cómo no sé, hay dos cosas y decir... ¿Dónde está esto? ¿Dónde está? Em... Pero bueno, yo no sé cambiar partículas todavía. No sé cambiar skins todavía. Eh, hay un tutorial para hacer eso pero la verdad es que no lo pude comprender porque soy muy pelotudo así que eh, si vos querés hacer eso eh, búscalo y intentad hacerlo ahora eh, esto de las esto de los ¿cómo se llama? de los spells tenés que ir a, a, a la skin de Fiora y en Bueno depende, claro, depende de lo que quieras hacer XD tenés en hood tenés los los la, la, las, las caras de las skins o a poner si yo quiero cambiar la skin de proyecto No, ¿cuál es el proyecto? ¿Dónde está el proyecto? Synapse. Synapse. Eh, si yo quiero cambiar la skin de proyecto para que sea más... No sé, algo eh, Tengo que cambiar este archivo Y bueno, eh, de igual eh, Y acá tenéis todas las skins Y esto es... El skin base y el splash art el, Estos no los puedo cambiar A mí no me funciona cambiar estos Pero este sí Ok, y ahora voy a explicar cómo. Ah, y acá tenés las habilidades. La puta que me parió. Bueno, acá tenés las, las habilidades. Si le quieres cambiar algo, eh, acá lo puedes cambiar. Eh, para eso vamos a entrar esta hermosa aplicación. Gracias por abrirte. Que es el Photoshop. No me tiraron no el Photoshop. El Photoshop no funciona. Tenés que usar Paint.net. Hay gente que usa otras, no sé qué mierda usan acá, no me acuerdo. Eh, tenés que usar tu aplicación de confianza, ¿no? Menos Photoshop porque es una poronga. Eh.. Cualquier otra skin, bueno, no le dicen este, me chupó bueno, no lo voy a buscar. Em, cualquier otra skin, o sea, cualquier otra aplicación que no sea Photoshop va a funcionar, pero bueno, en Photoshop no funciona porque es una garracha. Em, tenés que abrir el Paint este que tengo, el Paint.net es gratis y está muy bueno. Aparte es ocupado, es mejor que el Paint, pero tampoco tanto. Em, entonces pues lo tenés que arrastrar, pues, bueno, hacer simplemente. Uy, esta carpeta no. Puedes hacer simplemente esto, así, y hacer Fiumba, Fiumba, Tucson, y acá tenés el archivo, listo, y acá puedes cambiarlo y hacerle lo que quieras. Si yo le quiero dibujar un pito acá, puedo hacerle un pito a Fiora y ahora su pasiva tiene un pito. Eh, ahora lo tenés que guardar, lo guardás, se te reemplaza este archivo y listo, ya está, le cambiaste el archivo. Muy bien, felicitaciones. Ahora la pasiva de Fiora tiene un pito dibujado. Eh, y bueno, lo mismo para esto tienes esta cosa y puedes cambiarle lo que vos quieras. Si ponerle no te gusta el art de Proyecto fiera por ejemplo. Que si es la única skin que conozco de fiera No te gusta el art, tenés que buscar acá. Bueno, a, mira, acá tenés una opción para mirar lo de las skins que dije antes. Eh, de los cromas y todo eso. Que no se me había ocurrido. No me había dado cuenta que se podía hacer esto, la verdad. Pero, pero bueno, si vos querés cambiar eh, un croma y no sabés qué skin es. Puedes meterte acá y mirar. Ok, esto no sé No sé qué carajo sea Tenés que ir buscando Bueno, es mejor ir de abajo para arriba Ok, esta es la base Bueno, hay veces hay algunas que se ven así medio raras, no sé por qué Esta es la skin base Esta es la primera skin Esta es la segunda skin de fiera. Esta es la tercera skin de fiera. No sé por qué se ve así Esta es la cuarta, acá está eh, Ahora, Proyecto sí que tiene cromas Ok, no, Proyecto no tiene cromas Ok, ahora sí eh, Fiera Bereniega tiene cromas. Entonces, vos tenés la skin base. Bueno, la skin base no. Bueno, sí, la skin base. No, en realidad no es la skin base. O sea, la skin sin cromas. Después tenés el primer croma. Tenés el segundo. Tenés el tercero. Tenés el cuarto. Y así con todos los que carajo tenga cromas de, de, de las skins de, de Fiera. Eh, eh, obviamente, de, de los cromas no va a cambiar. No, no, no puedes cambiar el... O sea, el splash art de solamente un croma porque no funciona así, tenés que cambiar todos eh, Pero bueno, ah, también le puedes cambiar las animaciones acá, pero esto tampoco sé cómo se hace. No sé, algún día quizás lo haga. Mentira, ¿qué lo voy a hacer, ni pedo. Eh, un cangrejo. Ah, claro, es la, la cosa de fierra. Eh, bueno, nada, no sé qué sé yo, no sé qué más decir. Eh, debería funcionar, si tenés alguna duda eh, ponémelo. Podés Puedes dale like, suscríbete, no eh, Si tenés alguna duda escribidme en lo los comentarios ponedme Che pelotudo, no entendí qué mierda dijiste, bla bla bla Todas las boludades que necesites y... Con, con mucho gusto yo te voy a responder porque soy un copado eh, nah, La verdad que es un poco lento hacer esto, más que nada si te equivocaste archivo A mí me pasa un montón de de haber hecho los sonidos muy bajos y tener que eh, volver a hacer todo, literalmente. O sea, todo este, toda esta parte de. Eh, hacer esto de Project Settings, convert, bla bla bla bla bla. Todo hacerlo 450 veces por cada archivo de mierda que haga. Pero bueno, ah, se pueden hacer varios al mismo tiempo. Pero bueno, hice un solo yo antes porque. Pinto. Pero puedes hacer muchos archivos al mismo tiempo. Eh, no es necesario que lo hagas uno por uno por separado. Puedes hacer muchos a la vez. Um... <coughs> no sé cuánto dura esta mierda, perdón por hacerlo tan largo, pero me gusta explicarlo O sea, me gusta, me gusta que se entienda bien Para que cualquier boludo como yo pueda venir y decir Quiero sumar una skin Y y que lo pueda entender yo, que no tengo ni puta idea de, de cómo funcionan los skins de LOL y todo esa mierda um, Pero bueno, no sé eh, Si ponele que te tira error acá, ponele, yo ponele, hice una skin para Gunplank. Bueno, en realidad no la hice yo. Es una skin que ya estaba hecha. Eh, que está... Eh, es Steve Plank, creo. No estará ese. Eh, eh, estoy quedando como un pelotudo. Estoy quedando como un pelotudo. ¿Dónde está? Eh, Steve Plank. acá está. Um, yo lo que hice fue modificarle lo, los sonidos porque no tenían los sonidos de Minecraft O sea, esta esquina hace que Gunplank se vea como cúbico como en Minecraft Y como no tenía los sonidos y no me gustaba ver a Gunplank Y no escuchar a Gunplank de Steve O sea, Steve Plank, arre eh, Arre, descargué esto y e hice todo el proceso que se hace con, con esto Pero con una esquina hecha y así pude agarrar y cambiarle los sonidos Para eh, hacer esta skin Si ponele que te tira un error Tenés que venir acá eh, Y le hacen Surprise install conflicts Y lo instalás y le das a run y debería funcionar eh, Y si hay algo que no te anda Ponele que hay una skin Ponele que te tira error y vos querés jugar Ahora estás a punto de jugar y no sabes qué mierda es lo que te tira error eh, Dale a cancelar y le das acá y le das en in faulty.watts, Entonces vas a, vas a sacarte, poner que esta skin tiene un problema Y hace que se buguee con el resto de skins Entonces va, va a eliminarla, ponerle temporalmente Y te va a hacer jugar pero no vas a tener la skin Aunque acá salga que la tengas activada o no lo que sea em <coughs> Ya está, no sé, puede cambiar acá los colores Está yendo la aplicación esta Ah, no mostré cómo se instala, cómo, cómo organizarse esto para, para encontrar una carpeta eh, pero bueno, lol. Eh, cuando lo abras te va a, ser, te va a decir que identifiques Esto te va a salir. Te, que identifique la carpeta lol. Y acá tenés que ir a donde estábamos antes. Red Games, Live Legends... Eh, Data, creo que... No, game era... Sí, The game. Y acá tenés el archivo este. Y acá lol funciona lol lol. Eh, tenés que instalar mod por mod. Tenés que ir uno por uno. O sea, todos estos mods que tengo los instalé uno por uno. Porque... Soy un guapo. Eh, pero no puedes... O sea, la última vez que lo intenté no pude. Eh, tipo, arrastrar varios. Tipo, hacer esto y arrastrar así un montón de archivos. No funcionaban, me arrastraban... La puta que me parió, me quedo todo desordenado. Me quedaban... Me, no me funcionaban. Pero bueno, deberían funcionar. Vi un video de un flaco que recién lo hacía. Eh, pero bueno. Eh, gracias por ver. Eh, espero que me hayas entendido. discúlpame si se te hizo un poco largo estos 45 minutos de, de explicación de cómo hacer tu skin de mierda. Pero es que quiero que se entienda bien. Porque yo estuve como literalmente toda la tarde un día. Estuve toda la tarde tratando de poder hacer esto. Hacer la skin de Ben. De Ben Ashkan. Porque estaba viendo el directo de DruTuT Y dijo, ¿Cómo me gustaría que alguien? No, bueno, no lo dejo así. Lo dejo, ¿Cómo me gustaría que alguien... Eh, haga una skin de eh, Azkan Pero en su ulti eh, Que se escuche a Ben diciendo Bang, bang, bang, bang y Dije, wow, que gracioso Yo también puedo hacer eso O sea, yo puedo hacer eso, qué tan difícil va a ser Ese cambio en un archivo, lol Entonces, eh, lo busqué Y nada, no, no fue tan difícil O sea, no, no fue tan fácil, en realidad No parecía tan fácil, pero no es difícil tampoco qué sé yo, es, es repetir Muchas veces, y aprenderte el patrón de, de cómo se hacen las cosas en este juego de mierda. Bueno, nada, eh, ya no enterramos más tiempo, pibe, discúlpame por la molestia. Eh, si tienes alguna duda, eh, escríbeme en los comentarios de este video, dale like y suscríbete para más contenido de Skins Customs. Arre. Eh, soy de Argentina, no de Uruguay. No, no sé. Eh, capaz que... chupate una pija, boludo. chao